Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos una partida con el Aston Rex. Buah. Se me fue la cam. Bueno, tenemos una partida con el Aston Rex. Es una partida normalita, pero básicamente quiero eh, tirar unos tips para ver cómo podemos llegar a hacer un poquito más de damage. Un poquito más de daño si es que se puede, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a ir por un lugar en el cual eh, vemos que es partida de tier. 8 y tier 9, ok O sea, miremos Tier 9, tier 8 Y tier 7 Con lo cual, si tenemos Una partida medianamente así Al menos tenemos que hacer unos Yo que sé, por lo menos Un poquito más de daño del HP que tenemos nosotros Por ejemplo, unos 2000 Está bien Están andando malísimo <risas> Así vamos, bueno Bueno, cuestión que lo que les digo es, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, hacer por lo menos un poquito más de daño de la cantidad de HP que tenemos eh, nosotros, ¿bien? El Astron Rex tiene una particularidad, que es que tiene... Sí, está bien, tiene 5 proyectiles, pero es que dispara cada proyectil cada 4 segundos, más o menos. Con lo cual, es un montón. Pero tiene puntos positivos, por supuesto. Eh, como todos los tanques, tiene... Ahí tenés uno. 291 le hemos pegado. Y el otro 350. O sea, sacamos un low roll hermoso. Pero no importa, no importa, no importa. Estamos por aquí. 3shire eh, es el mapa en el cual estamos. Con lo cual, tranquilos, tenemos paciencia. Ya van perdiendo 2 a 0. Y acaba de empezar la partida. Eh, con lo cual hay que tener mucha paciencia. Agrandamos un poquito de minimap. Ahí va. Para que vayan viendo cómo se va desarrollando la partida. Y lo que les digo siempre. No se queden quietos en un lugar. Traten de movilizarse. Traten de ir de un lugar al otro. Vayan a donde está la acción. No se queden campeando atrás de todo. Sin ningún tipo de sentido. bien Traten de... Cuando vean. Analicen el mapa. Analicen la situación. Analicen el lugar. Analicen los que tienen enfrente. Y además, analicen qué tanque tienen ustedes. ¿Bien? Vamos a dar toda la vuelta. Porque tampoco quiero ir... Eh, tan al solo, Bien. Si bien tenemos cargado los cinco proyectiles. Eh, hay que tener cuidado. Bastante cuidado. Pero tenemos la piedra que nos cubre un poquito. Bueno, cual, bueno. Ahí me asomo un poco más porque veamos que... Básicamente, 1, 2, 3, 4, a 1, vamos. Ahí tenemos un tiro que le pegamos a ese Tiger. Segundo tiro. De la nada, vamos, 1294, me detectan. El Tiger sabe que estoy ahí. El resto de los compis de ellos saben que estoy ahí. Es una batalla que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 1. Yo no sé qué está pasando en el World of Tanks. Pero es que todas las partidas terminan... Va, todas no, pero muchas terminan 7 a 1. 15 a 0. 50 a 0. O sea, boludo, o sea... Explícame qué hace este muchacho ahí por el amor de Jesucristo. No, o sea... No lo sé, la verdad que no lo sé. Este otro tampoco. ¿Qué hace ahí con la... No sé, bro. No hicimos nada y vamos, 2272 de daño. Ustedes siempre posicionense en el lugar en el cual les genere cierta ventaja, ¿ok? Si tienen ventaja contra los rivales en el lugar en el que están, posicionense ahí, ¿ok? Si no, vuelen y vayan a otro lugar. Esa es la mejor opción que yo les puedo llegar a brindar. Ahí lo veo al centurion. Es que se queda ahí y se la clavamos. 304. ¿Te quedas ahí de nuevo. Y es que te la, la pongo. Qué suerte tiene. Es que tiene suerte. 2500 de daño... Sin hacer mucho. Eh... Una partida normal, tranquila, hiper tranqui. O sea. Esto es una partida normal, chicos. Bueno. ¿Por qué subo esta partida? Bueno, básicamente para que vean cómo. Porque muchas veces hablo con gente y con chicos. Que me dicen, che, Nando, cómodo para hacer más daño, no sé qué. Hola, escúchame una cosa, man. Posicionate bien, lee el mapa. Fíjate por dónde van la. por dónde va el. Eh, digamos el ataque enemigo. Por dónde van los enemigos. En base a eso vas a poder atacar y centrarte en un lugar en el cual vas a poder disparar. Pero tenés que tener en la cabeza el mapa. Bien, una vez que tenés el mapa, vas a ver más o menos por dónde van. En base a eso vas a poder disparar y hacer daño. Es una partida hiper común. Pero que otra gente me pasaba a mí hace mucho. En estas partidas te vas con un, no sé, 900 de daño. ¿Entendés? Y vos decís, no con 900, hubiese gustado, no sé, hacer 1500. Bueno, 2500 de la nada. Porque la verdad es que no hice nada. O sea, me posicioné en un buen lugar, disparé un par de tiros y ya está. O sea, bueno, tiene que ver con eso. Cuando querés hacer buen daño en Legends influye. Mucho, muchísimo, el lugar en el cual estás posicionado y además conocer los mapas. Chicos, es así. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión, algún reclamo, lo que quieran? Me lo dejan en los comentarios. Abajo voy a estar dejando, acabo de crear esto para la gente que ya vio el video y que eh, tiene ganas de, de, de saber lo que hago de mi vida. Para aquellos que ya saben que estoy metido en política, bueno, les estoy dejando abajo justamente lo que tiene que ver con el nuevo canal que acabo de crear. Si me pueden apoyar ahí eh, sería una genialidad y además la verdad que en modo de agradecimiento seguramente voy a estar haciendo un sorteo porque la verdad es que se lo merecen, boludo. Si me apoyan en el canal nuevo que estoy arrancando que tiene que ver con... Política, pero no por la política en sí misma Sino por la cuestión de sacar un poquito a mi país de la pobreza Porque la verdad que hay un montón de pobreza La gente la está pasando muy mal Y eso me, me angustia Por más que yo juega el WOT y esté tranquilo acá Hablando de tanques y demás Hay gente que la está pasando mal Hay gente que tiene hambre Y yo eso no lo puedo soportar Me pone del culo, la verdad me pone mal No me gusta para nada Entonces en base a eso les dejo abajo en la descripción mi nuevo canal respecto a la, a la cuestión política que estoy haciendo es todo a honorem o sea la, las cuestiones políticas sacan no hay plata no hay guita no hay nada o sea pongo yo de mi bolsillo para hacer cosas para crear canales para hacer esto lo otro yo también compré una remera que si quieren la pueden ver en el instagram la pagué yo de mi bolsillo o sea acá no no, no hay eh, no, no somos la vieja casta política que, que roba a la gente acá todos ponemos nuestro bolsillo y lo pagamos nosotros mismos así que bueno les agradezco un montón, abajo en la descripción mi nuevo canal de Fer Libertario. Les mando un beso más que gigante, los quiero muchísimo, gracias por apoyarme y nos veremos en la próxima, si Dios quiere. Besos. Besos libertarios. Chau chau.